Después del avance anecdótico que nos acaba de dar el doctor Pilatos, pasando por el anti-eurocentrismo y la exaltación latinoamericana desde la visión de indios rebeldes hasta los elementos feudales de la iglesia alemana pues tenemos una, una primera invitación para leer el libro de, este, de tal forma que tendríamos una aproximación a la teoría crítica mediante una dialéctica viva A continuación... Eh, va a participar eh, Marco Aurelio García Barrios quien es economista por la UNAM y maestro en análisis político por la Universidad Autónoma de Querétaro ha realizado estudios de posgrado en el Colegio de México el diploma de, en estudios de la integración europea ha sido catedrático de la UNAM en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras así como en el Colegio Mexiquense entre otras instituciones de educación superior ha participado en diversos proyectos de investigación en el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Mexiquense y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido conferencista e invitado en distintas universidades del país y ha participado en congresos internacionales como ponente. Es coautor de tres libros, Aproximaciones a la Modernidad, Transformaciones Mundiales, Crisis y Deudas, La Inserción de México en las Corrientes Económicas Globales y Elecciones y partidos políticos en México, 1994. Es también autor de varios artículos publicados en revistas científicas, como Dianoya y Sociedad Civil, Análisis y Debates. Ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre 2006 y 2010, y actualmente se desempeña como catedrático en esta última institución y trabaja varias líneas de investigación sobre la epistemología de la economía, estudios de geopolítica y sobre los cambios políticos en América Latina. Le doy la palabra a Marco. Muchas gracias Estela por la presentación, y le quiero agradecer también al autor del libro que presentamos hoy, a Estefan Gander, que eh, me invitara a presentar su libro esta tarde. Eh, pretendo ser breve, Espero hacerlo. Eh, este es el tercer libro que nos eh, ofrece Stefan eh, en español. Tiene otros libros que, que están en otros idiomas, por ejemplo en alemán, aunque eh, pues, algunos son versiones, variaciones pues, de, de, de lo que tenemos también disponible en español. Eh, más o menos cada tres años nos ha estado entregando un nuevo libro lo que se agradece porque son libros que, que da gusto leerlos que son muy estimulantes para la reflexión intelectual y, y creo yo que como autor Estefan también ha tenido un proceso eh, de maduración interesante que se aprecia en estos tres libros eh, pasando de lo que fue su primera obra que era un tratado muy académico y muy extenso, de 600 páginas ¿no? muy metódico medio obsesivo en, en ir escudriñando ¿no? vericuetos ahí de, de planteamientos de estos dos grandes filósofos a los que también le rinde homenaje en este libro, en los dos últimos ensayos, estos dos queridos profesores de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, eh, de, ese, de ese libro, digamos, más difícil de, de leer, de, de digerir, y además este, que le tomaba a uno muchísimo tiempo leerlo completo, ¿no? Yo sí lo leí completo, por cierto, ¿no? las 600 páginas. Eh, de ahí después nos ofreció una colección de ensayos, una primera colección de ensayos anterior a este, también publicado por el sello de siglo XXI Editores, que fue Fragmentos de Frankfurt. Entonces en ese libro también se nos este, ofrecían reflexiones sobre eh, pues, temas que son muy caros al autor, eh, temas que tenían que ver sobre todo con, con cuestiones acerca de, de la vigencia de los planteamientos de la teoría crítica. Y aunque era un libro como de lectura mucho más fácil, todavía era un libro que tenía un, una exigencia de, de atención, de disciplina, de, de, de como mucho mayor esfuerzo por parte del lector. Y este no es que sea un libro complaciente con el lector, pero sí es más amigable con el lector se deja leer de manera mucho más este, agradable, es mucho más disfrutable, creo yo. Y, y para mí ha sido una, una muy grata sorpresa, yo ya conocía algunos de los textos que habían aparecido eh, en suplementos, en, en, en revistas, etc. Pero ya tener la colección de los ocho ensayos reunidos eh, en un volumen, en, en, en, en las manos, y, y poderlo leer ya como un, eh, como una reflexión digamos eh, que combina efectivamente muchos temas pero que tiene algún hilo conductor que le va dando eh, coherencia a la composición es una experiencia realmente muy disfrutable muy recomendable y, y bueno espero que este comentario sirva para animarlos a que se lleven un ejemplar esta tarde y que lo empiezan a leer a la brevedad porque vale la pena eh, también bueno eh, ya Mauricio Pilatowski mencionó que, que en el libro aparece digamos esta beta de lo anecdótico que le da un toque de frescura y que también es bien interesante porque le da, eh, le da un toque de lo que es digamos un, un una, una muestra, una expresión de lo que es la, la, la biografía intelectual del autor ¿sí? entonces eh, lo anecdótico viene siendo aquí una expresión de cierto recuento de la biografía intelectual y vivencial de su autor y de su maduración político-intelectual entonces esto desde la introducción nos lo, nos lo deja bien claro nos pone las cartas sobre la mesa diciendo como para él eh, era ya una situación bastante opresiva el seguir viviendo en Alemania, sobre todo a partir de 1990, que es el año en que, en que se da la reunificación alemana. ¿no? Por ahí cuenta que después de la reunificación, una sola vez estuvo en Berlín, cuando era una de sus... eran dos ciudades pues antes de la reunificación, que estaba el muro, eh, es interesante, digamos, el, el, el, el planteamiento nostálgico del muro. Yo lo comparto también. Leonard Cohen también tiene una canción donde dice regresen el muro de Berlín». ¿no? Lo que muchos tenemos razones para extrañar el muro de Berlín. ¿no? Eran dos ciudades que, que, que, que Estefan visitaba frecuentemente. A mí, yo recuerdo, yo con Estefan mantengo una, una este, amistad de larga data, y recuerdo que, que alguna vez le, le pedí prestado su pasaporte por curiosidad y me asombraban todas las entradas y salidas que tenía de, de Berlín Este. no Era realmente algo, era toda una curiosidad ese pasaporte. ¿no? Y, y todos esos sellos de Berlín Este me, me impresionaban mucho. Entonces, eh, después de ser un nacido visitante a las dos ciudades de Berlín, de repente le entró un, un rechazo de que no se quería bajar del tren cuando tuvo que hacer una parada eh, yendo de Varsovia hacia Frankfurt. Y este, a duras penas aceptó salir y que lo llevaran a la puerta de Brandenburgo y peor se, peor se espantó, ¿no? peor se horrorizó de ver este, cómo estaba todo eso en, en auge, pero un auge con, con connotaciones políticas eh, demasiado negativas, demasiado graves, que ustedes ya podrán valorar cuando lean el libro. No, no, no, no les voy a, a, a desglosar todo, todo el argumento, pero digamos, es esa parte anecdótica que, que, que tiene que ver con su eh, evolución intelectual, con su maduración, digamos, más bien su maduración intelectual y política. ¿sí? su este También digo, para quienes no lo sepan, Estefan lleva muchos años... Que, que desde que vive en México, que se, se, se estableció a vivir en, en México desde 1993, hace ya 20 años, eh, de esos 20 años yo creo que más de la mitad ha tenido él la, la, la, la, la peculiaridad en su, en su quehacer como profesor universitario, de tener su oficina en la Universidad de Querétaro justamente en el Cerro de las Campanas a unos metros de donde pusieron a Maximiliano ¿sí? y desde su cubículo se ve la estatua de Benito Juárez ¿no? entonces este, digo son datos que, que, que nos hablan también de cómo hay esta conexión entre el libro que hoy estamos presentando y este proceso de, de maduración político-intelectual que ha vivido Estefan por lo menos podríamos hablar desde 1990 hasta la fecha. ¿sí? Los ensayos reunidos, que son ocho, que ya este, los eh, presentó Mauricio Pilatowski, eh, casi todos los ensayos están escritos y han sido publicados del año 2002 a la fecha. Hay una sola excepción, que me parece, es uno de los dos trabajos que, en que quiero detenerme a hacer comentarios más puntuales, es el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la reunificación alemana. Este es un ensayo de 1990 y lo que asombra un poco es su vigencia. Eso es este, bien interesante porque en aquella época en que se reunificaron las dos, las entonces dos Alemanes, eh, se escribió muchísimo, corrió muchísima tinta, ¿no? Y seguramente si hoy volvemos a leer esos artículos y todo lo que se publicó en aquella época, yo les puedo asegurar que, que más del 90% ya es completamente obsoleto, o sea, nos haría bostezar leer cualquier cosa de esas porque ya no tiene nada que ver con la actualidad. En cambio, el ensayo de Estefan conserva como una vigencia muy notable porque supo él calar hondo, en, en lo que se estaba jugando en ese momento para la historia del mundo y para la, la historia de Europa en particular. Y entonces, bueno, es un ensayo que vale mucho la pena leer, es un ensayo que hasta ahora ha estado inédito en español el autor tuvo el, la gentileza de, de enviarme la primera publicación que salió en alemán, pero como yo no hablo alemán, pues siempre tuve ganas de saber qué decía su ensayo, pero hasta ahora lo pude leer y entenderlo. Y de verdad me parece, este, me parece un ensayo muy importante, un ensayo que hay que leer. Entonces, bueno, yo lo que, lo que les quería comentar era justamente una reflexión en el sentido que les digo de lo que es la biografía intelectual de Gangler y centrándome en dos ensayos el ensayo sobre Benito Juárez y el liberalismo mexicano y el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la cronificación alemana creo yo que en cierta forma digo, cada quien hace su lectura del libro y cada quien reinventa el libro a su modo en mi caso digamos yo creo que, que, que para mí es el, el corazón del libro, estos dos ensayos y que de alguna manera que además los colocó uno al lado, uno enseguida del otro y esto de alguna manera le da eh, la perspectiva del contraste entre lo que él buscaba dejar atrás y, y, y huir en cierta forma de ese Ambiente, digamos, eh, cargado de racismo, de un nacionalismo excluyente, eh, chauvinista, racista, que tiene raíces profundas ¿no? en Alemania. Y por otro lado, el espacio que encontró Estefan en México, que hay que señalarlo, también llegó llegó al final de, de, del viejo México, digamos, el México que quedaba de, de, con herencia de la Revolución Mexicana, ¿sí? el México donde apenas estaba instaurando ya eh, un régimen muy radical ¿no? de, del neoliberalismo que hemos vivido, digamos, de Salinas para acá. ¿no? Antes de Salinas, pues sí, ya habíamos tenido como seis añitos en donde se habían... Eh, se había puesto al país como, como un espacio de, de prueba, como conejillo de indias, de, de, de empezar a, a, a implementar una serie de, de, de políticas de reestructuración del capitalismo, pero es realmente a partir del sexenio de Salinas que se vuelve un régimen político muy radical en términos de, de, de su apego fundamentalista a la, la doctrina neoliberal. Entonces, pues diría Juan Gabriel, el México que se nos fue, ¿no? Entonces, Estefan llegó, llegó justamente cuando se nos estaba yendo ese México, ese México que ya no es más, pero lo dejó muy marcado. El, el, el primer contacto con ese México lo dejó muy marcado y eso se nota a leguas, como ya bien apunta eh, Mauricio Pilatowski, en el ensayo sobre Benito Juárez. Entonces, no puede haber, digamos, un contrapunto más fuerte que el de estos dos ensayos, pero también más ilustrativo, creo yo. Eh, nos presenta, en el caso del ensayo sobre, sobre Benito Juárez, además es este es bien curioso porque yo, digamos que no, he, no era... Cuando recién tuve el libro tampoco conocía yo el ensayo sobre Juárez, ¿no? sabía que, que, que lo había él preparado durante el bicentenario del nacimiento del Benemérito para una, eh, un evento que hubo en Oaxaca, que lo invitaron a que hablara sobre el Benemérito, justo en Oaxaca, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues de Juárez ya se ha dicho tanto, ya sabemos tanto, ¿no? Y, este, y un austriaco, además, ¿qué, ¿qué nos va a poder enseñar sobre Juárez? como que me parecía algo así como medio insólito pero creo que es justamente eso, el, el, el, el tener digamos, esa conexión con Maximiliano de absurdo, ¿no? el de que finalmente es este, de la misma nacionalidad que Stefan Gander, ¿no? lo que le da una capacidad de, de asomarse al periodo del juarismo en México con un filo crítico muy radical, muy, es muy impresionante de verdad ver cómo hay cosas que, que, que deberían ser muy obvias para, para los lectores mexicanos y que asombrosamente tiene que, que, que decirnos un coterráneo de Maximiliano de Altoburgo para que lo veamos y con una radicalidad que miren yo... Yo me considero juarista toda la vida, es más, yo nací un 21 de marzo en mi oficina. En mi oficina tengo un póster inmenso de Benito Juárez, también de, de, de, del año del bicentenario, del 2006, que, que se hicieron muchos homenajes. Entonces tengo a Juárez ahí en mi oficina, ¿no? Nací en 21 de marzo. Es decir, mis credenciales juaristas creo que están fuera de toda duda, pero aún así me asombraba yo, como dice Pilatowski, me asombraba yo de. de, de de la vehemencia con que se hace una apología del juarismo, pero es una apología bien fundamentada, ¿eh? está lejos de ser propaganda, está muy bien fundamentada, es un, es un texto súper recomendable, ¿no? y por eso creo yo que estos dos textos este, van muy bien juntos y lo llevan a uno a reflexiones bastante eh, profundas. ¿sí? Eh, tiene que ver también con, con el proyecto de la, de la modernidad burguesa en el mejor sentido del término de la revolución francesa ¿sí? y cómo eso eh, en Europa realmente son tantos los, los frenos y las trabas de, de las pervivencias del de la anciano regime ¿no? que, que, que en México asombrosamente pues aunque también había muchas fuerzas reaccionarias, notablemente por la Iglesia Católica, pero logró haber esta experiencia histórica de, de, de, de liberar, de quitar digamos, todos esos este, lastres tan fuertes y de crear una, una república moderna en toda forma, que podemos este, hasta hoy valorarla, pues simplemente digo, para no ir más lejos, este, Adolfo Sánchez Vázquez, eh, que fue una de las grandes figuras académicas en esta facultad, pues llegó porque se le abrió la puerta a, a todos los refugiados republicanos este, españoles durante la guerra civil, ¿sí? Y así como Sánchez Vázquez, pues cuántos intelectuales y cuánta gente no, no, no llegó a nuestras y justamente porque era una república con esas características. León Trotsky lo dijo también. ¿no? León Trotsky en su momento escribió una carta donde dice, al día de hoy México es el único lugar democrático del mundo. ¿No? Entonces, bueno, ese es el México que se nos fue, insisto. ¿no? pero es muy interesante como esa mirada de, de, de, de, de recuperación histórica que hace Estefan con esta reflexión con esta frescura de quien mira desde fuera ¿no? y entonces ya no es este, el Juárez de, de Cera, ¿sí? de, de, de Museo de Cera, digamos, ya es otro tipo de, de acercamiento el que podemos eh, tener bueno del, del ensayo sobre Alemania y el nacionalismo alemán, eh, me parece que eh, es muy importante el, el, el volver a hacer una reflexión sobre la reunificación de 1990 como un hito que es de, de la supresión de la memoria histórica, que es este digamos, el, el lado político que tiene este acontecimiento de 1990, eh, Estefan señala que se eligió para, para, digamos, para que quedara como fecha de, de, de conmemoración de la unificación de las dos alemanes, justo la misma fecha que había sido eh, la noche de los cristales rotos entonces había ahí todo un lado político para, para cerrar una, cul una culpa histórica de, de, del exterminio eh, de millones de judíos en, en los campos de, de, de la muerte, en los campos de exterminio, y, eh, y ese era un poco el, el lado político, ¿no? el, el, el volver a relanzar el, el orgullo de... De la superioridad alemana, sí, dejando ya detrás aquella, aquellos malos recuerdos, ¿no? y, y por eso el lado simbólico de las fechas. Pero además de ese lado político que, que tiene la reunificación como, como un hito histórico, también hay que, hay que tomar en cuenta que se trata de, de un paradigma del capitalismo liberal triunfante. ¿sí? Esto simplemente hay que recordar que cuando, cuando Estados Unidos estaba aprestándose para, para invadir Irak, en marzo de 2003, eh, los gobiernos de Polonia y de la República Checa y de varios otros países se jactaban de ser la nueva Europa que en contraposición a la vieja Europa, es decir, lo que, lo que ocurrió en, en Europa del Este fue eh, una transformación también muy radical de, de lo que era un capitalismo de Estado con regímenes eh, políticos de, de partido de Estado eh, alineados con Moscú de ahí se pasó a, a, a un ultraneoliberalismo, digamos, y una, a, a, un alineamiento completo con, con la política bélica de los Estados Unidos. Y esto, pues, también es un resultado de, de, de la reunificación, eh, con todas las consecuencias que tiene para para el reordenamiento de, de, de, de las relaciones económicas en el mundo con, con el tipo de, de, de globalización que hemos tenido que padecer desde entonces. ¿sí? Entonces, bueno, ya lo dejaría yo ahí mis comentarios eh, y, y quiero de nueva, de nueva cuenta felicitar al autor por este libro que nos, que nos entrega en, en esta fecha. Muchas gracias.